Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos a un invitado especial, bueno, ya lo vamos a conocer, ¿vale? Y es David de Mr. Sonder. Buenas tardes, David, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodrigo, encantado de que me haya invitado. A ver de qué hablamos. Hombre, ya por lo poco que está hablando antes de contigo de la entrevista, palí que tenemos los dos de sobra. Sí, hombre, hablaremos un poco de Albacete, de e-commerce, de suegra y demás cosas. Menos de la feria, que de la feria no se va a poder hablar, entonces mejor la feria nos la saltamos. La feria con más de 40 años ya no se puede hablar de nada. <risa> imagínate la feria que tiene ya 300 y pico, o sea que imagínate, la feria sí que no puede hablar. No, no, no, no, feria de corredores. eso absolutamente secreto. Efectivamente, pues nada, como gran primera pregunta que le hago yo a todos mis invitados del canal es, ¿quién es... Mr. Sonder, pero sobre todo, ¿de dónde viene y a dónde va? Oh, gran pregunta, gran pregunta. Ahora no la tengo que poner a pensar. <risa> bueno, pues a ver, somos una, una agencia B2B, somos como los representantes online de bueno, para. Representamos a marcas de, de, de moda y accesorios. Principalmente, pues, yo trabajo con tres proveedores de de relojería, de gafas de sol y de y una marca de moda hombre. Vale. Y somos el representante de toda la vida que va por las tiendas, vendiendo las tiendas, pero a nivel online, ¿vale? Y también fundamentalmente el negocio lo tenemos eh, fuera de España. El 90% de nuestros clientes y de nuestra área de negocio está, está fuera, fuera de España. Está fuera de España. Sí, eh, un poco pues como empieza todo, por necesidad y también porque es un gran nicho, porque... Cuando tú vas a, a ir a un proveedor a una marca a decirle que quieres venderle sus productos, pues en España está todo, todo mucho más trillado, ¿no? Tienen su fuerza de ventas, tanto física como online, los marketplaces, pero claro, el 90% de, de, de, de cualquier marca o distribuidor o mayorista en España, si le dices, no, pero yo te voy a vender en Portugal, en Francia, en tal, no ponen ningún, ningún problema. Vale. Así que bueno, de, de, de un aparente problema... Pues, pues había un, un nicho. Eh, y vale. así ya llevamos cinco años. Bueno, bueno, pues ahora me has contado un poco quiénes sois, pero cuéntame de dónde viene David. Antes de meterse en el berenjenal de vender marcas y todo eso, ¿quién es, ahora me interesa quién es David de Mr. Sonde. Y luego ya te voy preguntando, Jodi, come, venga, que no te escapas. Buena pregunta. Yo la verdad que el... creo que es el segundo podcast en el que estoy. Estoy un poco nervioso, pero bueno, eh... bueno no final... pasa nada. La... Bueno, a ver, ellos me considero síndrome de, síndrome de impostor continuo, ¿no? 24 horas síndrome de impostor, porque como hacemos tantas cosas y realmente son eh, mil historias, ventas, eh, marketing, eh, también compras, vale. eh, parece que no sabes de nada y tienes que saber de todo, ¿no? Bueno, yo vengo un poco, eh, vengo de otros mundos. Eh. Yo acabé, como dice mi padre, yo hice el ADE, hice Administración de Empresas. Vale. Mi padre dice que hice la de la carrera mía y la de otro, ¿sabes? Porque tiré 10 años para hacer, para hacer una carrera de 5, imagínate, ¿sabes? Dice que pagué la tuya y la de otro. Y, y cuando acabé, pues no tenía mucho, me gustaba el deporte, me ha sido gustando mucho el deporte, el fútbol, el baloncesto. Yo he hecho baloncesto toda la vida. ¿Has hecho baloncesto? Hasta sí, yo jugué a estar liga Eva, en Bajo. Ah, ¡Joder! Un año. Bueno, pero Liga de Bar, no, no era aquí el nuevo Navarro, ¿vale? Eh, estaba más tiempo en el banquillo que Ceballos. Entonces, eh, pues, <ríe> llegó un momento que tenía que elegir seguir estudiando. Y, y, y bueno, vine... Vengo de, de, de... Cuando acabé la carrera, eh, me gustaba el deporte y me hice un máster en, en marketing deportivo. ¿En ¿El marketing de la, deportivo? La sí, eh, hice un máster en... en ...en la Federación Española de Fútbol... ...de aquellas no había mucho... Bueno. Eh, ...y yo me tiré por la rama... ...bueno, me tiré, empecé a echar currículum por dos lados... ...por la rama de los patrocinios deportivos... Y, bueno. ...y acabé en Córdoba... ...en la empresa de un juez de línea... ...de primera división, de Sergio Sánchez Castañer... ...que fue... ...si te gusta el fútbol, que a los oyentes que les gusta el fútbol... ...fue la liaron en un partido de Copa del Rey con Mourinho... ...era el juez de línea que la lió... Ah, vale. y, bueno, <ríe> ...y bueno, pues ahí ahí empecé pues eh, vendiendo publicidad yo pensaba que bueno, cuando sales del máster no que ibas a vender ahí patrocinios en una empresa súper guapa a Google a Nike no sé qué y nada acabé vendiendo publicidad para una revista de caza a granjas de pollo ya y, nada, ¿sabes? <risa> y a, yéndome a monterías. o sea <risa> yo <no> trabajo <risa> o sea que nada más leo de la, de la realidad acababa de todo el día con el coche haciendo kilómetros yendo vale. a tíos que, que vendían cacerías y que vendían eh, perdices y vendiéndole pues espacios publicitarios para la revista de la Federación. O sea que... Ostras qué bueno, claro, claro y nada nada era online, claro era todo puerta a puerta, ¿no? Puerta fría. Sí, de aquellas primero yo no tenía ni idea de de marketing online, me dio un listado, me da un listado y dice, venga, a llamar. Y eso es lo que lo que hacíamos, eh, básicamente. Y David, esa experiencia, por ejemplo, ahora, por ejemplo, si te pones a pensar en, en el fondo, ¿te ha ayudado muchísimo a hacer ahora lo que haces? Por lo menos a prospectar, sí. Uh, yo soy una persona, soy... Hablo mucho, yo creo que por mi TDAH, que también creo que tengo TDAH segurísimo, <risa> hablo mucho, interrumpo y tal, pero sí, se me ha venido muy bien porque tengo un síndrome del impostor continuo, soy bastante inseguro en muchas cosas, entonces cuando ibas a una feria de caza, ¿no? A gente, yo de la de cacería no tenía ni idea, o sea, ni idea, a mí me soltaban allí, primer día, primeros dos días, me dije, serio, serio, David, vete para allá, mira, te suelto aquí, póntala contigo y a venderle publicidad para la revista. Pues yo no tengo ni idea de que es una escopeta ni de nada. Así que nada, pues... Con un <ríe> par, Claro, claro. Digo, pero esto qué. <ríe> yo de perdiz de ahí, se da, y tal ¿sabes? Pues entonces sí, te ayuda. Te ayuda a hablar con desconocidos. Claro. a Pues sí, aguantar rechazos y a pasar un poco el ridículo. Pues sí, sí te ayuda, la verdad. Claro, pero, ostras, y entonces... Me interesa lo del marketing deportivo porque, fíjate, claro, yo hice, bueno, yo empecé haciendo Inés y al igual que tú, a la que ibas haciéndole ya la segunda carrera del otro, me dijo mi padre, tira para Albacete que, que ya, ya se ha acabado. <ríe> o sea, entonces estaba la gestión deportiva, pero nunca llegué a verla, pero claro, en sí, yo no creo que hubiera marketing deportivo como, como, como tal. O sea, es, es una rama, es una rama interesante porque supongo que no veríais nada del online, ¿no? En su momento. Veíamos muy, muy poco, ¿no? ¿no? No había nada. En marketing deportivo, de hecho, en esa época, en 2009, 2008, cuando yo lo hice, había poca cosa. ¿Vale? Y estaba solo en grandes agencias. Eh, y además, todo muy de enchufe, como los representantes de fútbol. Estaba todo muy, muy, todo muy eh, conectado, ¿no? Ahora ya solo, esa industria ha crecido, ha crecido mucho. Pero sí, te ayuda eh, sobre todo pues, a ver un poco, yo venía un poco como tú, ¿no? también de provincia, ¿no? la mente un poco cerrada y te ayuda a abrir la mente a otras disciplinas. ¿no? Y claro. Yo venía de la carrera y a mí la carrera, no sé, a ti, ¿no? somos los, los hijos del co y del BUS, pues me valía lo mismo que pues, vale un curso de petit ver de, de, claro. de corte y confección. Así que, pues sí, te abre un poco la mente. Lo que básicamente me ayuda a abrir un poco la mente, el marketing deportivo. Lo, lo, que he visto, lo que he visto por ahí es que cuando hiciste el máster te fuiste a Beijing a ver ahí las, las instalaciones de las Olimpiadas o qué? Sí, sí, me pues, fui a ver las instalaciones de las Olimpiadas, además eran nombres un poco, bueno, a nivel castellano no por el cubo de agua, que era el estadio, el nido de pájaro, digo, bueno, se han matado aquí para hacer los nombres, ¿sabes? No, no han llamado al director general de Google para, para que hiciera el naming del estadio, ¿sabes? ¿Eh? Oye, oye sí, sí, sí. y ahí ya viste un poco lo que es la mentalidad de ellos a la, hora de, a la hora de estructurar y de todo eso en el ámbito deportivo y sobre todo de marketing, porque muchos habla del TikTok chino que son solo mentalidad, negocios, emprender y demás. Y tú ahí ya viste cinceladas o simplemente eran mero deportivo y demás. Sí, ves cómo trabajan ellos, que son auténticos robots. O sea, al final lo que nos contaban allí en el máster es que básicamente el 50-60% de las aportaciones para montar todo eso eran aportaciones de fuera, de chinos que estaban fuera, pero no solo de magnates chinos, sino del que tiene un, un restaurante, un negocio en España y manda dinero, y mandaba dinero al, a, al gobierno chino para, para, para, montar para, todo para, eso. para montar los Juegos Olímpicos. Sí, sí, eso fue lo que nos dijeron. Fue, me, me, me resultó bastante curioso, o sea, un porcentaje importante eran donaciones de fuera de chinos de fuera de, de China, o sea que sí, pues la imagen que se ve, yo el tiempo que estuve allí, que estuvimos 10-12 días, eh, te das cuenta de, de, de, de lo que querían ser ellos entonces, hace 14 años, ah. lo que son ahora, pues sí, bueno, una potencia absoluta y bueno, también juegan, juegan en otra liga, no al final la mano de obra eh, sigue siendo baratísima y bueno, te puedo contar más cosas de China, porque ahora también, con la ropa. Eh, wow. Trabajamos muy, muy codo con codo con, con claro. fábricas chinas vale y, y, y bueno, eso es otro mundo, es otro mundo. Ahora, ahora, ahora vamos ahí porque después de China, ¿cómo, o sea, ¿cómo de repente pasas de ir a vender a revistas de caza y demás a decir esto no es lo mío, quiero hacer algo para mí? Pues mira, llevaba ya año y medio en, en la empresa esta, ¿vale? En, en la empresa donde estaba yo buscando patrocinio y uh -huh. estaba un poco cansado, ¿no? De hacer de ahí de lo mismo, de este tipo de, de hacer lo mismo. Y no se me daba mal, ¿eh? Al final tenía mis clientes y tal, pero me hice un máster en ESIC de un cursillo de siete, años, de siete meses de marketing online. Vale. Y ahí en un módulo, en el último módulo, me acuerdo, estaba Farid Fleifel, que es uno de los, ahora, de los directivos de Singular, que es Bestia tremendo, o sea, ese tío es un, un máquina. Y era entonces, por aquel entonces, el director técnico de ByBip. Uh -huh. ByBip era un club de venta privado, como sí. Privalia. Entonces sonaba no vale. Privalia, ¿no? Vente privada sí. y tal. Sí, sí. Pues en ese momento eh, estaban a punto de que Amazon les comprara. Amazon les compró por, por 50 millones de euros de aquellas. Eh, y, y nos contó un poco el funcionamiento, ¿no? Y, y yo ahí me, me, me las di de, de emprendedor y tal, y pensé, digo, hostia, si ahora, ahora voy a montar yo un club de venta privado, ¿no? Entonces, <ríe> un outlet online, ¿no? Vale. Entonces, cuatro meses me tiré la manta a la cabeza, me, me puse con un amigo que también... Eh, había una tienda online, un outlet online en Córdoba, yo estaba en sí. Córdoba de aquellas, y, y mi amigo era el informático de, de, de esa tienda, casualmente. Entonces, mi amigo que es ahora Carlos, que trabaja con nosotros, ¿vale? vale. El Mr. Sonder. Y, y bueno, sin tener idea, montamos By Premium, que era, <ríe> era una gran idea. <ríe> en mi cabeza era, era muy bonito, pero la ejecución pues, era, pues la hizo un mono con una ballesta. ¿no? <risa> ¿qué, ¿Qué hicimos los dos? Listos de nosotros, hicimos todo lo que no hay que hacer para emprender o lo que pienso que no hay que hacer para emprender. Dejamos el trabajo pedimos pasta a amigos y familiares, eh, los ahorros nos los echamos ahí y bueno, a los mes y medio estábamos los dos sentaditos en una nave, sin producto apenas, gastándonos una pasta en marketing online sin tener ni idea, ¿vale? Y, <risa> y, y viendo si podíamos <risa> poner en pie todo esto, ¿vale? Eh, me, enca me encanta, me encanta porque así es como se aprende. ¿Eh? Así es como se aprende. Yo te, te puedo explicar perfectamente cómo tirar 40.000 euros a la basura y no precisamente yéndote de despedida de soltero a Las Vegas, ¿sabes? Eh, ah, claro, pero ah, realmente, realmente la vi así es como se aprende. A la, a, aprendiste a las malas, ¿no? Pero ya supongo que viste la evolución, ¿no? De decir, venga, vamos a, vamos a darle caña, ¿no? Sí, claro, eh, a ver, eh, aprendimos a base de hostias, nos, nos arruinamos a los cuatro meses, nos gastamos un montón de pasta en publicidad, entraban poquísimas visitas porque no teníamos experiencia en marketing online, eh, las visitas no convertían porque la web tenía muchos fallos de usabilidad, eh, eh, los proveedores, porque te cuento rápido cómo funciona una tienda online, sin sí, pues, pues, cuéntalo, cuéntalo, porque ahora como supongo que cuando empezaste tú no es como ahora, ¿no? Con el, todo el tema del dropshipping y demás y tal, ¿o no? Claro, es que hay una parte, eh, se entiende como dropshipping todo. Yo te escuché con Manuel de Mundo Alfombra, eh, hablar sí. un poco del tema. Claro, hay una parte que es el chaval o el que quiera montar una, una tienda, eh, llama a proveedores, eh, esos proveedores lo hacen el dropshipping, quiere decir que envían desde el almacén de proveedores hasta el cliente final, vale. ¿vale? Y tú eres el intermediario, ¿no? Con tu tienda, ¿no? En este caso, nosotros, eh, vendíamos así y también comprábamos stock vale era un mixto vale publicidad. entonces se unía que no teníamos ni idea invertías en publicidad que era una pasta el tráfico se te, la pasta en una tienda online se te va por el tráfico por la, por la inversión de marketing online vale y también comprábamos stock y también teníamos que pagar una nave que, no teníamos, que estaba sobredimensionada porque teníamos, porque no vendíamos nada claro. entonces pues claro. ¿eh? <ríe> Tormenta perfecta, inversión en marketing online del presupuesto de Avatar en, en Ads, más compra de stock, más una nave de 500 metros cuadrados para vender dos pedidos al día. Bueno, en cuatro meses teníamos el presupuesto del de Getafe. ¿No? Para, para, ¿Qué haces? Eh, eh, bueno, pues eh, estuvimos a punto de dejarlo. A los cinco meses estamos ya sin un duro. Nos mudamos a mi piso. Vale. trabajando en mi piso, los dos en plan chinos, ¿vale? <risa> y, <risa> y tuvimos suerte que un amigo, tenía un amigo en Córdoba, que tenía una imprenta, tenía contactos en Córdoba, y me dijo, ¿Vale? Mira, David, me gusta lo que hacéis, tengo un grupo de, de inversores y vamos a ver el proyecto. Vale, vamos a ver el proyecto. Al final se quedó uno de ellos, eh, un grupo de, de Córdoba, ¿vale? Eh, y nos compraron... A ver, nos compraron. Nos compraron... <risa> Teníamos eh, bastantes deudas, entonces compraron el 70%, nos pagaron la mitad de las deudas que teníamos, un 70%, una cosa así. Vale. Y Luego, sí que tengo que decir una cosa, ¿vale? Eh, y esto sí que, creo que puede ser una buena enseñanza, bueno es como lo entiendo yo. Nosotros pedimos pasta a nuestros amigos y a, y a familia y pedimos un préstamo para devolverla. O sea, yo no me yo en eso sí que estoy orgulloso y creo que hay que hacer dentro de lo que se pueda, ¿vale? Claro. Eh, nosotros devolvimos la pasta a nuestro a nuestra familia lo hicimos tan mal o sea, fue tal el ridículo y yo estuve igual que Carlos estuvimos cuatro años yo pedí un préstamo personal y estuve pagando eh, bueno era una aportación Nada baladí, ¿eh? la, la que la que que tuvimos que devolver a, a, a mis padres, a sus padres y a sus hermanos. Ya, ya más o sea, que, si no, imagínate las comidas y las cenas familiares en Navidad. O Saltaban los cuchillos. ¿eh? Sí, pero bueno, tú sabes, hay gente que que oye, que es muy clara y dice: Mira, tú metas el dinero a fondo perdido, es lo que se dice cuando montas un e-commerce, el Friend and Family. Tú ya. pones pasta y si va mal la cosa, va mal la cosa. Aquí nadie te obliga a poner el dinero. Claro. Pero bueno, es de las cosas que creo que decimos bien. No me enrollo mucho más. Nos compró esta gente o nos pagó las deudas que teníamos y nos pusimos a trabajar eh, allí, en este grupo de empresas. De ahí que empezamos a trabajar con Buy Premium, con nuestra nuestro está, B12, ¿vale? Y como la cosa, pues, iba lenta, empezamos a vender al mayor. Empezamos a coger los proveedores que yo buscaba para, para la venta B12, c Empezamos a ver porque era un mundo, era ya un mundo bonito, porque empezaba ya a salir un montón de tiendas: Groupon, Privalia, claro. Sorum Privé. El Owlet eh, en línea estaba pegando un estallido brutal, tanto en España como en Europa. Y claro, yo llamaba a un proveedor para que me diese, me reservase stock a mí, pero te decía: Espérate, guárdame, no sé, eh, mil tenderos eléctricos y dos mil batidoras. Que se las voy a vender a Groupon y se las vendía a Groupon o se las vendía vale. a un cliente en Francia que quería vendérselas a, a sus clientes finales. Vale. Y bueno. Vale. Eh, eh, así nos tiramos siete años, no, ocho años. Ocho, ocho años. Eh, siete, ocho años. Eh, 2011, 2012 empezamos. No, siete años. Sí, yo empecé la empresa en 2018. Vale, o sea, vale, siete años y, entonces, y ya de repente ya todo saneado, habiendo aprendido un montón, dijiste, ahora monto yo lo mío, ¿no? Sí, la empresa, la verdad es que tuvimos años buenos, no vamos a negar, eh, Aprendió mucho de e-commerce, tuvimos unos años que ya el grupo de empresas confiaba más en nosotros, empezamos a vender más, se invertía fuerte en publicidad, y luego, pues bueno, tuvimos también ahí, estamos un poco que ni en, en tierra de nadie, eh, yo estaba un poco agobiado también, mucha presión y tal, y quería montarlo por mi cuenta, vi un poco la oportunidad, y Carlos se vino conmigo, eh, empezamos los dos de socios y al final él decidió que quería trabajar como trabajador, que no se quería meter más historias y al año de montar Mr. Sonder vale. bueno, a, los seis, a los seis meses se vino un amigo de toda la vida del pueblo mi socio ahora, actual oye yo soy de Don, y... yo soy de don Benito ¿eh? yo soy del pueblo sin nombre ah, vale, de Don Benito, vale, sí, sí, sí de Don Benito sí. oye, ¿y qué, te iba, ¿y qué te iba a decir yo? y Vale, vamos a, vamos a hablar un, lo de Mr. Sonder ahora. ¿Cómo surgió la idea de Mr. Sonder y el nombre y el logo? Que el logo me mola vale un montón. El ciervo ahí con el ojo ahí tapado. En plan pirata. Sí, se lo encargamos a una empresa de Málaga. Eh, Mr. Sonder porque buscamos como tipo rollo agencia, ¿no? Entonces buscamos un nombre así un poquito más anglosajón y tal. Y el ciervo nos lo propusieron ellos. Y me gusta porque el ciervo y parche. El parche como que significa tiene muchas cicatrices, ¿no? Como nos anda muchas hostias siempre en los negocios, pues viene bien. Digo, macho, porque un ciervo con un parche está bien. nos La verdad, nos describe muy bien lo que somos, ¿no? ¿Eh? Somos qué buenos bueno. encajadores. Y entonces, forman forma Mr. Sonder y ¿por qué te...? Porque antes me has dicho que casi toda tu clientela es fuera de España, ¿no? Sí. sí ¿Y sí. Por, por qué? Porque siendo de, siendo de Don Benito, o sea, y si sí, te sí. vas a ir al extranjero... De don Benito al mundo. Claro. <risa> Pues mira, a ver, es que al final, eh, cuando trabajamos en, en este grupo de empresas y tal, la mayoría de e-commerce e grandes, el Oblex Online es un nicho de mercado un poco bastante especializado y es de muy de escala, ¿vale? Tienes que invertir mucho en publicidad para tener mucho tráfico, para vender mucho, ¿vale? Entonces, eh, los grandes e-commerce, salvo dos, tres operadores, estaban en Europa y en Estados Unidos, siguen estando. Entonces, empezamos a vender ahí por necesidad, porque ahí es donde estaba el mercado. Y, y bueno, la verdad que ha sido para nosotros una bendición porque nos ha permitido tener clientes fuertes, eh, con tickets medio buenos, con clientes que tenemos fieles y también nos, han, nos ha permitido conseguir un know-how, que es la venta fuera de España, pues ya más de nicho en sí. La venta B2B fuera de España es que hay unas posibilidades infinitas, es verdad. Haciéndolo claro. bien, ahí Claro, yo lo que, lo que quiero que me expliques un poco es eh, el, el tema e-commerce vuestro de B2B, porque cuando, como tú antes bien has dicho con Manu, era un poco B2C, ¿no? De él al consumidor, pero yo creo que a, a, a empresa cambia un poco todo, ¿no? Es, es diferente ahora. No? Sí, cambia un poco todo, eh, cambia la forma de trabajar, la forma de vender y la forma de comprar. Eh, pero hay muchas, creo que hay muchas más oportunidades que en el B2C. Vamos a poner un ejemplo de mundo alfombra, o cualquier e-commerce b 2 c ¿no? Vale. Montas una tienda. Ahora mismo, creo que te escuché en el podcast que dices, si yo empiezo de cero, ¿qué hago? ¿no? ¿Qué harías? ¿no? O claro, sea, claro. Claro, o sea, imagínate, yo ahora quiero empezar de cero, ¿qué, qué es? Ya, ya que te has lleva tantas leches, me, me las ahorro yo. ¿Qué? qué? Claro, ahora te pregunto de copy, luego te pregunto de copy también. Claro, tú, tú pregúntame de copy lo que quieras y yo te pregunto. Entonces, ¿qué, qué es lo que harías tú? si no teniendo mucha pasta y diciendo, venga, va, me la juego, voy a empezar, eh, es un nicho supongo que bastante complicado, aunque haya muchas oportunidades, es difícil, ¿no? ¿O no? Sí, a ver, eh, tienes que tener una, una mínima grúa de aprendizaje, eh, controlar el producto, controlar el cliente, pero bueno, si empezase de cero en este mundo, yo quizá, mira, yo antes que montar una tienda, si tuviera, por ejemplo, no sé, mil dos mil euros, ¿vale? En el bolsillo, ¿Vale? yo no montaría una tienda online, yo no montaría una tienda online B12, ¿Por qué? Porque una tienda de la 2 12 necesita un cierto tráfico. Y tú dices, bueno, pero puedo hacer cosas en redes sociales. redes sociales, como sabes, está muy machacado, es difícil eh, eh, conseguir tráfico y tráfico de calidad. Eh, eh, eh, pagar por tráfico, tanto en ads, como en Facebook, como en cualquier eh, mail marketing, retargeting, está muy caro. Entonces, uh -huh. si te ahí por el desagüe, eh, una pasta. Yo lo que es lo que haría, bueno, lo que hice yo cuando monté la empresa eh, y meta un mayorista de productos, en España hay muchos de lo que quieras, de ropa de, de calzado de productos de gadgets tecnológicos vale. y dices, mira dame un Excel unos precios para que yo venda y yo te muevo el producto fuera de España y comisiono sobre ello Pero, tú, pero tú no lo almacenas, lo almacena él Sí, sí, yo soy tu representante lo almacena vale. él yo vale. te consigo el cliente. Yo te consigo el cliente y, y comisiones sobre ello. Lo que no sabe nadie, porque esto parece que es que realmente no es de los shipping. Yo soy tu representante. Yo soy el representante de mi, de mi partner. ¿vale? ¿Vale? Es decir, yo busco un cliente en Francia, eh, le consigo el cliente, y te digo: mira, aquí está tu cliente. Ya lo he cerrado. Eh, le pasa al stock e iba haciendo pedidos al cliente de, de Francia, o donde sea, ¿vale? vale. Tú lo haces, haces de departamento de ventas. Claro, tú eres, como el, tú, eres, tú eres como el enganche, ¿no? Entre, entre el fabricante y demás y, el, y la otra empresa que va a vender ese producto. Sí, tú eres el Jorge Méndez, ¿vale? Para que le guste el fútbol. Vale. El Jorge, el Jorge Méndez de, de la e-commerce B2B. Vale. ¿Qué ventajas tiene? Mira, tiene dos ventajas... Eh, hay dos ventajas interesantes. Una, como tú has dicho, tú no tienes que gestionar los stocks, no tienes que distribuir, ¿vale? Y dos, para que no lo sepan, esto no se dice mucho en la representación, eh, la ley, el tema mercantil en España eh, tú tienes un fondo de comercio es un activo, es decir, tú consigues un cliente para este mayorista, imagínate, tienes un mayorista en Valencia de muebles y empiezas vale. a conseguirle clientes en Francia ¿vale? le consigues clientes, él te paga una comisión mensual por los pedidos que genera pero si él eh, te quiere saltar vale, eh, vale. tú le puedes eh, reclamar ese fondo de comercio, es un activo Tú estás generando activos, vale. es un activo tuyo. O sea, eh, si tú tienes durante, pues un ejemplo, ¿no? Eh, trabajas con un madrista de muebles durante cinco años, le has conseguido una cartera de clientes de 30 clientes, uh -huh. y muchos clientes pensarán, hostia, pero el, el madrista te puede saltar y ya está, ¿no? Claro. No, te puede saltar, pero le puede, te tiene que indemnizar por esa cartera de clientes. ¿Y, y, y, cómo, eso, te, ¿y cómo te enteras tú si te salta? Eh, se puede en, en internet es bastante sencillo porque no ¿Sí? como claro porque yo vendo una marca de muebles por ejemplo si a mí el tío me quiere saltar me voy, me voy a enterar no me está comprando le estará a, a los, al mes veo que está vendiendo la marca que yo no se la vendo vale pues eh. claro, al mes que no te ha pedido nada y tú ves que sigue teniendo y dices oye ¿cómo, cómo es esto? ¿no? entonces ya claro <risa> claro ¿vale? entonces, no, bueno, sí, sí, sí. Eh, realmente tienes activos eh, es un no es un activo digital, pero es un fondo de comercio que tú vas generando y que, claro. y que tienes un derecho a indemnización en el caso de que, de que tengas algún problema. Claro. Con lo cual, además, es una profesión nicho en sí. No hay muchos representantes, no hay muchos Jorge Méndez de productos eh, por el mundo. En España no hay tantos. Claro, no, no, es que, a ver, es la primera vez que lo escucho. Claro, porque tú piensas en el en, e-commerce, en el, en el, e en el claro. intermediario como el Drossi. Como el Drossi el que tiene claro. una tienda le va pidiendo a ese almacén para sus clientes ¿no? pero esto va, es un paso diferente, tú representas a esa empresa y le consigues clientes eres su fuerza de ventas claro, lo que pasa es que la, físico, la, ¿eh? claro, David, lo que pasa es que la diferencia es que tú no tienes tu propia marca ¿no? tú coges marcas X y, pero claro, no tienes tu, propio, tu propia marca, no tienes la marca por poner un ejemplo, Mr. Sonder imagínate que es yo qué sé, sacas lo que has dicho tú, bolis o zapatillas. Zapatillas, Mr. Sonder, no es tu marca, ¿no? Tú coges marcas, eh, yo qué sé, potentes o que tú veas y consigues precio con el, con el, el extranjero para que la venda él a, a, a consumidor, ¿no? Claro, eh, pero eh, para empezar, bueno, y es un negocio para mí mucho más sencillo y más antifrágil ¿no? este término que se aguña tanto está tan de moda mucho más antifrágil que otras industrias porque tú dices voy a montar mi marca por ejemplo vamos a hacer un ejemplo rápido de una marca de ropa de sudaderas vale. tienes que pedir tienes que hacer un pedido a China o sea tienes que gastarte pasta a la sudadera en el producto, en almacenarlo, tanto almacenado como un almacén de picking que también te cuesta, decíais en Mundo Alfombra en el, en el podcast que tú puedes hacer un almacén delegado, sí, pero también te cuesta, tiene sus costes, claro. tienes que gastarte pasta en redes sociales, gastarte pasta en branding, gastarte pasta en marketing, ¿vale? Aquí no, aquí eres tú eh, y por delante tienes un océano de clientes, o sea, y ahora es un negocio escalable y yo soy el ejemplo de que es escalable te digo por qué. Porque eh, con dos personas puedes facturar a un cliente eh, mil euros o puedes facturar tres millones de euros. Claro. Que lo puedes hacer. No digo que sea fácil ni que sea sencillo y necesita un proceso. Pero yo, eh, apalancándome en tecnología y con una cierta experiencia, puedo gestionar carteras de clientes por, por, por partner de 100 clientes, 200 clientes, perfectamente. ¿Y, y, ¿Y lo haces todo online o vas presencial? A ver, voy más presencial a los proveedores de aquí, a mis socios, digamos, partner, a, al mayorista de relojes, a la marca de, de, de ropa, ¿vale? Ahí sí voy, pues a ver, cada mes vamos a ver temas de compras, temas de descuentos y demás, vale. y, y, y más, y estrategia. Pero a los clientes, mira, este año voy a empezar ahí, este año vamos a empezar a, a hacer viajes por Europa y, y por Estados Unidos seguramente. Ostras, saltas el charco y todo. Sí, sí, sí. Eh, vamos a empezar. Pero que tampoco hace falta, yo llevo eh, cinco años con esto y, oye, nosotros no somos aquí ningún estos que aparece con el extra y el pantallazo, el LinkedIn, gano, ah, no sé qué, ¿no? Pero, eh, oye, llevamos cinco años en este mundillo, somos dos socios y un trabajador eh, eh, a jornada completa, también tenemos freelance trabajando, o sea que, bueno, que sobrevivimos y nos va relativamente bien. Eh, en, en este sector ¿Y, eh, ¿y, por qué, y, ¿y por qué David elegiste precisamente relojes eh, ¿qué, ¿qué elegiste? ¿relojes? ¿qué más? Eh, moda, una marca de moda hombre moda eh, hombre pero en, en general cualquier tipo de prenda moda hombre tengo una marca que se llama Time of Bocha, el tiempo de la bocha y es tipo scalper es el scalper de saldo, scalper en barato vale, vale <ríe> para que hacemos una idea, vale eh, y, y bueno, bueno, venía de antes, vi las marcas. Me... Tiene una historia un poco también buena para contar. Eh, cuenta, yo estaba en el, grupo, en el grupo este y teníamos que buscar proveedores, ¿no? Entonces vi una tienda en Sevilla que me gustaba. Digo, hostia, esta marca me gusta para meterla en internet. Digo, tenían tiendas pero no tenían nada online. Y me vale. fui a verles y Sergio, que es el gerente de, de la marca, eh, muy amarte es eh, gerente y muy amigo, eh... Estaba yo esperando en el almacén, había un jale ahí tremendo y digo, mira, es que quiero llevarte un tema online, no sé qué. ¿Tema online? Si el tío ¿Tema online? ¿Qué? ¿Eso qué? Es? Si nosotros vendemos nos en tienda, ¿qué tema online anda? Así me acuerdo, ¿eh? <risa> me, iba <a> ir, <risa> me iba a ir por donde yo he venido y, y como él es tan impulsivo también, una persona un poco impulsiva, me dice, bueno, bueno, espérate, venga, súbete para arriba y cuéntanos, cuéntanos el rollo. Y así empezamos. Y bueno, y así llevamos eh, pues siete años. Eh, trabajando oh, la marca qué bueno y, y le llevamos todo. Mira, es que es un negocio un poco especial que tenemos, es cierto, porque nosotros, aparte de la representación, ahora, como llevamos tantos años, les ayudamos también con las compras en China, porque la venta está muy relacionada con la compra. Como le llevo todo a las ventas, pues le ayudo con las compras. Entonces ya es un poco, eh, se mezcla todo. Pero bueno, sí, es, es un negocio que es, es difícil de... De, de, de, de, de explicar, pero pero bueno. Bueno, ¿y cómo? Mira. ¿Y, y, y cómo, pero perdón, David, ¿cómo es la relación la con China? Porque has dicho que entonces le compras en la materia prima allí a China, la traen aquí, hacen todo y luego, o sea, es un entramado tela, ¿no? Sí, mira, no tiene mucha dificultad, realmente es lo que hablamos, ¿vale? Eh, es un mayorista o una marca que tiene su producto, tú puedes comprar en China o puedes comprar directamente a las marcas, como quieras, ¿vale? Vamos a hablar en este caso de la marca de ropa. Ellos compran en China, ¿vale? Y yo tengo una cartera de clientes. Claro. Entonces, bueno, nosotros establecemos provisiones de ventas para, para, de compras para, esa, para esas ventas. Pues yo voy a facturar, un ejemplo, dos millones de euros este año con ellos. Bueno, vale. Pues ellos compran, compramos mercancía para, pues para abastecer a esa demanda, ¿no? Pero lo que quiero un poco que se queden los oyentes es que... Hay mucho ruido en el tema de e-commerce, de, de los super, de, eh, de marketplace. Y esto es un, un, un área que está muy poco tocada. Y que te lo digo, Rodrigo, si yo he podido, que tengo el mismo talento para las ventas que tiene, eh, pues no sé, Arbeloa para hacer bicicletas y Rabona, ¿sabes? Eh, lo puede hacer cualquiera. O sea, es llámate a un mayorista de lo que quieras y le dices dame el stop y yo te lo muevo. Yo te lo distribuyo. Ya te buscarás la vida para contactar con distribuidores en claro. Francia, en Italia, en Alemania, como quieras. Claro. Pero es un negocio simple. Yo cojo tu stock, te consigo clientes, comisiono sobre lo que vendo y además lo bueno. Esta es la parte, el punto 3 importante. Comisiono siempre. Esto se lo he escuchado decir mucho. Álvaro Sánchez, tú y yo lo hemos hablado anteriormente. Eh, sí. Somos Ahora sí, luego hablamos de la compra de formación y tal. Somos consumidores hábitos sí, de formación. Eso, eso, Luego hablamos de esa parte. Y, y nada, a mí Álvaro eh, habla mucho. Eh, me, me voló la cabeza porque eh, no había tangibilizado lo que éramos nosotros. O sea, mi sector, lo bueno de esto es que no comisionas una vez. Tú consigues el cliente. Ah, tú comisionas solo, siempre, claro. Siempre, pero siempre te explico. Hay clientes que tienen un mantenimiento de cuenta muy alto. Por ejemplo, no sé, un cliente gordo que tienes que estar de reuniones con él mandándole ofertas, viendo un poco lo que factura y, y estando muy en contacto con él, ¿no? con, lo, con los buyers, de los compradores de estos clientes. El vale. cliente, que tú los consigues, tú le das un feed stock que es un, eh, es un Excel, con los stocks que tienes, y te van pidiendo cada semana. Y tú vas comisionando, pero tú no, no tienes que hacer nada. Eso lo hace el mayorista o la marca. Ah. Tú le pones en contacto, cierras el cierras, le envías el, el documento de stock y yo tengo clientes Rodrigo, que han pasado tres años y, y no has hablado de nadie nunca oye, que me han dejado no, no es que nada, mira, no he hablado nunca pero es que eh, habré mandado tres correos y esa gente me está dejando al mes hombre no vamos a hablar de cifras así x pero, pero te está dejando pues, a lo mejor un sueldo pequeño todos los ah, meses y no. llevo eh, y, y lo, lo casté lo conseguí hace tres años entonces, lo que quiero decir que es un negocio que, que realmente lo que tienes también son activos. Claro. Eh, es, es, un, es un negocio bastante escalable. Vale, vale, vale. Y, y, a, nivel, y a nivel, David, eh, contratos y demás y tal, ¿tenéis un alguien, tenéis un abogado, tenéis algún tipo de contrato? Porque eso, eso es una cosa interesante a veces porque en el mundo online es todo como sí, sí, jiji, jaja. venga, nos damos la mano y luego de repente te saltan y tú, perdona, Aquí tengo esto, eso, eso como, porque seguro que al principio iríais ahí de, como a mí me ha pasado, ¿eh? ir de en plan buen rollo de, ah, no te preocupes y luego echar de menos ese contrato, ¿no? Eh, una pedazo de pregunta, eh, pues sí, necesitas, eh, primero es un negocio que se basa, como todos, pero este es mucho más en la confianza, o sea, al final en España, o sea, si te quieres saltar, el, el proveedor te va a saltar. ¿Vale? Claro. Tú tienes los mecanismos para que no te para para pedir indemnización y tal, pero te puede saltar. Se basa en la confianza lo primero. Y luego sí que es verdad que tienes que tener contratos, eh, con un mínimo de, de. Nosotros tenemos un bueno, un, un abogado que, que pagamos una igual a la empresa, porque es fundamental. Eh, de... Pero también con los contratos con los clientes. Como tú tienes un contrato con el proveedor, ¿no? a tres años, a dos años. Uh -huh. Pero cuando tú vas a cerrar un cliente en internacional, hay contratos que son un poco complejos. Entonces sí que tienes claro. que tener un mínimo de controlar eh, condiciones, de, condiciones de compra y, y condiciones claro. de venta. Eso sí requiere un know-how un poco mayor. Claro. O sea, lo que quiero decir a la gente que si a alguno le interesa esto es que el proceso es, es eh, sencillo, pero no es fácil. Es complicado, claro. como toda la vida, muy complicado. Pero sí es una buena pregunta. Eh, lo bueno, mira, lo bueno que en los últimos años, antes era complicado muchas cosas, vender fuera, vender fuera a Europa... Pero ahora la verdad que eh, las agencias de transporte vale. han evolucionado una barbaridad y el servicio de aduanas, de papeleo, salvo productos de alimenticio, alimentarios, sí. pero productos tipo de moda, accesorios y tal, eh, te lo hacen ellos. Si, lo, si no son grandes importes ni grandes operaciones, eh, no tienes que tener un gran conocimiento de... De normativa vale. europea ni internacional de, de envío ni aduanera, la verdad. Ya, ya se encargan ellos, ¿no? Sí, ya se encargan, no. ya se encargan ellos. Entonces, bueno, eh, también es una barrera de entrada eh, que, que, se ha, que se ha bajado también en parte, claro. Claro, no, no, está, está guay. Y bueno, ahora, como has hablado bien antes, como empiezas en este mundillo y vienes de otro otro totalmente distinto, ahí toca formarse. Y entonces, en el mundo formación, ¿cómo empiezas a ver qué formación te interesa, cuál no? ¿Aprendes a detectar cuál es la buena, cuál es la mala? Porque es verdad, tú y yo lo hemos hablado, que hoy en día le pegas una batalla de 20.000 formaciones. Y ya llega un momento que a mí me puede mucho el FOMO, lo, lo, lo reconozco. Y quiero estar en todas, pero llega un momento que dices... Porque también es verdad que a veces la gente peca de síndrome, síndrome del impostor creyéndose... ...que no sabe tanto y compra formación... ...y a mí ya me ha pasado... ...no por el síndrome digo... ...hostia, esta formación es buena, la compro... ...y digo, Mami, esto lo sé yo todo, pero más... ...y me han clavado X... ...que digo, me voy a cagar en todo... ...¿sabes? ...y, claro, y entonces, ¿cómo, ¿cómo empiezas a formarte... ...y sobre todo en qué... ...para completar las patas que crees que te faltan? ...porque evidentemente Ade no te enseñó nada... ...seguramente hace hacer fotocopia, a hacer fotocopia y decirle a tu padre que en vez de 10 euros eran 100, ¿no? Lo mismo que decías que hacías tú, ¿no? Papá, dame dinero para fotocopia. Claro. ¿Sabes? A, a mitad de mes. No, bueno. <ríe> eh, a ver, como tú, pienso lo... Suscribo lo que tú dices. Eh, tengo un FOMO también tremendo. O sea, eh, pues vas un poco probando y te mentirías y dirías, no, tengo claro que tenía que, me, que mejorar esta área o tal área. que va, te metes un poco porque te van faltando habilidades. Yo, es que, verdad, hay otra gente que tiene una serie de talentos naturales o que viene de empresa o que su padre tenía negocio, ¿vale? Y viene ya, digamos, con el chasis ya de, de, de casa, ¿no? Ya montado. Pero yo no. Yo, mis padres son... Eh, bueno, mi padre era funcionario. Yo vengo con eh, cultura de venta menos cero. O sea, claro. Vale, y en mi familia nadie se dedica a la empresa, nadie. ¿Vale? Entonces has tenido que ir, pues bueno, pues buscándote la vida eh, y ver formaciones. A mí me interesó mucho el tema de, eh, del copywriting, es verdad, porque, eh, porque es verdad, es cierto que, que es clave en este en mi mundo, que yo, yo en la venta telefónica eh, es residual en mi mundo, y además hay una cosa muy rara cuando todo el mundo habla, esta gente que tiene, estos expertos en prospección, ¿no? De llama, no sé qué, no sé cuánto, ahora si quieres hablamos un poco del tema este. Sí. de las llamadas y la prospección yo he conseguido clientes hay clientes, por ejemplo, yo tengo un nicho de clientes que son relojerías en Europa ¿vale? esa gente tiene el inglés macarrónico ¿vale? esa gente <ríe> le vas a llamar y se pone nerviosa y te dice que no pero porque no tienen un nivel de inglés alto incluso, o sea, no te es mejor cerrar con ellos por, por mail claro. y cuando alguno tiene ya dudas, cierras un zoom y ya un poco más... Eh, ya más caliente pero bueno yo el 80% de, la, de las operaciones la cierro la cierro por mail entonces es fundamental el copy Ahora, claro, eso, la, eso te iba a decir yo te, esa era mi siguiente pregunta que como de fundamental veías el copywriting en el tema de, de la prospección porque claro yo lo veo como que tú en vez de con el email en vez de llamar en un día a 50 personas en un clic mandas 200 emails Claro, eh, es que eh, a mí en la conversión eh, usando técnicas digamos chusqueras de copy, ¿vale? Yo no soy ningún experto en copy, me gusta la formación, leo bastante, pero bueno, la gente es que como todo, ¿no? Eh, en mi caso me vale, me vale mucho, pero sobre todo para la prospección directa, para mensajes muy cortos. Claro. Lo que pasa que tú sabes... Eh, en LinkedIn, en el nuestro patio del marketing online español, ¿no? Si hablamos un poco de todo esto del circo de circo online, ¿no? Sí. Aquí vale hacer una carta de ventas de la hostia, ser un contador de historias aquí increíble. Yo, yo vendo relojes y vendo gafas y el tío no quiere que le, que le cuente una historia de mi infancia y se la hace con Shakira y luego le venda un Casio. Que lo he probado, ¿eh? lo he probado esas movidas. Y me llega un tío y dice, pero qué coño estás vendiendo? Y dice, tú a mí qué me estás vendiendo? Eh, eh, lo que les interesa es que pongan el asunto de newsletter. Tengo Casio, tengo Seiko, ¿vale? Y que en esos asuntos sean, ahí sí que le meta un poquito de copy en los seguimientos, ¿vale? Bien. Que cambie un poquito el paso. Bueno, entonces, entonces cortas, claro, pero entonces ¿sí? en, el, en el B2B, tú lo que consideras que el asunto es fundamental en el copy y luego ya el email, pues cuatro, cuatro cosas, ¿no? Sí, el asunto es absolutamente clave y los seguimientos, el copy para el seguimiento de ventas es clave. Te pongo un ejemplo, creo que te lo comenté el otro, eh, ayer, pero bueno, lo, lo, lo, lo hablo para, para, para la gente que no está escuchando. Eh, yo he captado muchos clientes con un asunto súper chusquero, pero que funciona, que es eh, le pongo el nombre de un cliente, le pongo, por ejemplo, Privalia Yes y tú no. No, como tú. Es una gilipollez. Pero la gente se pica y dice, hostia, este tío, ¿por qué tiene Privalia hasta este subproducto y yo no lo tengo? Pues te contestan. Ajá. David, no sé qué, mándame productos. Claro. Pues ese asunto me ha hecho convertir en mensajes directos en LinkedIn, oye, un 20, un 30% más, y en y mail marketing también. Claro. Eso es copy, eso es copy. No, no lo hubiese, eh, eh, yo no lo hubiese, no se hubiese ocurrido si no hubiese leído y no hubiese tenido, eh, no me hubiese metido de lleno en la formación de copy. No, pero a ver, es que es. El asunto siempre es clave en el email y en el email marketing, más todavía. Pero ya va a depender un poco lo que dices tú, de tu nicho, de ir probando. Y evidentemente, pues a lo mejor le dices cuatro cosas y se acuerda. Y lo que dices tú, no hace falta tu niñez y no sé qué historia, pero sí que puedes hacer una historia de gafas y de por qué las gafas que tienes tú son la leche. Entonces te dirá, ah, pues mira, quiero esta gafa. O sea, pues conociendo claro. tu mercado, ¿no? Claro, pero es conocer el mercado, porque eso ahí, eh, eh, Rodrigo, es lo que hablamos de, del tema de, de, de cómo utilizas el copy. Porque, por ejemplo, si hablamos de, de, de gente como tú, que son, o sea, tú eres un pedazo de copy, yo veo tus mails, tus posts en LinkedIn, me mola, me molan escuchar tus historias. Pero claro, aquí la gente confundimos B2C y B2B, incluso en claro. formación. O sea, un tío que vende, como puede vender Álvaro Sánchez, gente invencible pues a mí me has ganado por esas historias y me pones la, la, la tarjeta más caliente que la rodillera de marmarque claro. al vigésimo quinto mail pues caigo, ¿vale? pero tienes que conocer tu industria yo a un tío que tiene una joyería en Polonia yo no le puedo contar 27 historias y esperar que el número 28 me diga, espérate, venga, así me lo no eh, porque si no, <ríe> si no, Privalia o Amazon haría ese tipo de newsletter para la gente. Te pondría, vamos a contar la historia de Jeff Bezos. Y luego al final te pone yeah. que tienen una oferta de patinetes eléctricos, ¿vale? Pero sí que el copy hay que saber usarlo. Si tú pones un asunto, decir, oye, ¿por qué Privalia sí y tú no? Hostia, él tío dice, coño, ¿y esta gente que tiene, ¿vale? Te pongo un ejemplo de asuntos, ¿no? Sí, sí. Eh, Creo que también es difícil hacer ese tipo de mensajes, porque son mensajes muy cortos que tienes que llamar la atención del, del lector. claro Y, y yo lo que, no, lo que no veo es mucha formación, la verdad, eso te lo pregunto a ti ahora, ¿vale? Vamos a hacer de entrevistador ahora, entrevistado. Yo no veo mucha formación de copy de prospección eh, eh, de, para, para, para gente como yo, que, que envía muchos mensajes B2B. No, no veo tanto, la verdad. Es, es, es curioso eso que dices, porque normalmente siempre en el copy de B2B se ha dicho que es mucho más de, lento, mucho más despacio, porque yo, yo conozco gente que es copy, bueno, no es copy, que se ha formado muchísimo en copy y tiene B2B y es como todo mucho más lento, pero porque, claro, eh, es curioso porque estoy asociando el B2B a cantidades de dinero muy gordas, o sea, en plan... Eh, productos de millones de euros entonces claro en millones de euros con un email no lo vendes necesitas 27 email pero claro después de 27 emails te llevas un, un producto de 20 millones de euros pues a lo mejor es es es diferente pero sí que estaría bien de lo que dices tú un curso ahí un poco de prospección vía copy estaría bien me lo voy a pensar es que eso que está <ríe> si quieres <ríe> lo ponemos a Sí, ver, sí. Es que el sector B2B, pero que se sector B2B, puedes pasar, yo vendo pedidos a una tienda en, no sé, en Asturias o en <ríe> o una tienda en París de 300 euros. Si no son pedidos, depende de qué sector. Claro. Hay un sector de licitaciones de obra pública, pues claro que sí. Hay millones claro. de euros, pero yo que vendo relojes, ahí puede comprar una tienda de, de Londres 27 Casios. Claro, pero... Eh. Claro, pero tú, por ejemplo, no vendes relojes caros, ¿no? No vendes Rolex, ni, pa ni Paté Philippe ni cosas de esas, ¿no? <risa> no, pero, pero vendo a B2B. O sea, al final eso es un B2B, pero como el que vende también eh, eh, lamparillas de decoración o figuritas o gaches tecnológicos de un euro. Claro. Y se ganan millones de euros. Y o sea, al final lo que importa es el, el, el volumen. Entonces, oye, yo sí que creo que el copy en B2B, eh, en, en prospección se puede hacer algo más y que se pueda acortar mucho más los procesos de venta porque también confundimos eh, Rodrigo el, el vender servicio en B2B con productos no es que el servicio se lo tienes que explicar tienes que coger su ventana de compra pongo un ejemplo ¿vale? tú vendes software as a service de bueno no sé un CRM y llamas a un tío o envías un correo a un tío de una carpintería industrial Hostia, pues ese tío no sabe si tiene CRM si está en ese momento es jodido tienes que hacerle ver la necesidad, persuasión a tope. Pero si yo llamo a un comprador de camisas del corte inglés y le doy un correo que vendo camisas, no sé si me comprará o no, pero estará dispuesto a ver lo que yo vendo. ¿Vale? Entonces, claro, es que el producto, claro. el producto en sí te abre muchas puertas en esta industria. Claro. Y, vale, vale, claro, no, no. D dicho, dicho así, está clarísimo. claro. O sea, evidentemente, si tú al de las camisas le dices oye, tengo un CRM bestial para que lleves ahí toda la base de tu negocio, va a decirte que es un CRM. O sea, yo sé, la, yo cuento camisas, tengo un ECE y tengo 100, vendo 100, me faltan 100 otras. Y claro, y dices tú, no, no, esto ha automatizado, tal. Y caso se lo explica? claro. Y mira, otra pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Qué prefieres en tu experiencia? ¿Qué te gustaría más? ¿Vender a volumen? O sea, en plan miles de unidades a un euro porque a lo mejor es más fácil o muy pocas unidades a un precio muy elevado o sea eh, aunque quede mal o sea ¿qué prefieres vender mil Casios o diez pate philip sí dice un amigo mío que es mejor vender pipas o vender barcos no es lo mismo no claro. pues eh, yo te lo te lo contesto no, no con otra reflexión eh, prefiero qué cliente yo prefiero tener el cliente que me compre eh, muy poquito, pero muchas veces. ¿Vale? Es decir, vale. yo prefiero tener vale. un cliente que me compre todos los meses mil euros, que para mí es poca cantidad, ¿vale? Para mis socios es poca cantidad, a que me compre un pedido de mil euros que tengo que estar negociando moviendo un montón de cosas, ¿vale? Y no me compre más o tengo que hacer un esfuerzo tremendo. Porque sé que con... Puedo mantener que con dos personas podamos mantener carteras de clientes de 300 clientes como ese de mil euros. Claro. Pero como el de 20.000, no puedo mantener una con una estructura de tres personas. Fíjate, con el de 20.000 no puedes mantenerlo con una estructura de tres claro. personas. Claro, pero ni yo ni nadie, porque eh, necesita un eh, mucho tiempo de mantenimiento, eh, necesita mucho tiempo de trabajar ese cliente, mandarle ofertas, reunirte con él. Eh, pero para captar ese cliente, yo puedo captarlo con herramientas de marketing online, eh, con, con prospección nuestra y luego ese cliente me olvido. Que sí, que tengo un ratio de pérdida de clientes de un 10% a un 15%, ¿vale? Pero tengo 100 clientes que yo me voy enterando de lo que van facturando cuando veo las facturas de comisiones. Yo puedo mantener 500 clientes así. Claro. ¿Vale? Pero yo mantener tres clientes, por ejemplo, tengo cuatro clientes muy gordos y esos clientes, mañana les voy a Madrid a verlo, necesitan una atención personalizada, que claro. quieres pedir los pedidos. Eh, fide eh, acciones de fidelización eh, si tuviera ocho clientes así como estos pues te tendría claro, que colocar a tres más claro. ¿Vale? bueno, pero ¿y no te saldría rentable? sí, puede ser, pero gestionar a personas no es lo mío digo, no, no me, me, me, me quema mucho digo, la gestión de claro. personas eh, me. bueno, es que, a ver, claro es que es verdad que gestionar personas y ser líder o tal, son, en el fondo son más quebraderos de cabeza, claro ¿no? Eh, yo siempre pienso que esto de que sale mucho el LinkedIn, no del líder, de estos que salen con sudaderas corporativas, hay de estos con las startups ahí a tope, sea yo creo que primero hay que valer, hay que tener algo innato porque es difícil la gestión de personas es lo más rentable que puedes tener en tu empresa, eso es totalmente cierto pero lo más difícil de gestionar entonces eh, y también eh, a nivel estratégico eh, yo necesito estructuras, tenemos estructuras flexibles yo no puedo tener siete, tíos. Yo he tenido siete personas, ¿eh? Nosotros ah, cuando empezamos, eh, nos fue bien el segundo año y pusimos pasta, invertimos pasta y, y metimos a gente. Eh, la culpa fue nuestra. No sabíamos gestionarlo, no teníamos un buen plan de trabajo ni un buen plan de estratégico. Y claro, pero el problema es que cuando no vendes <ríe> los, costes, los costes fijos se te disparan. Claro. ¿Vale? Eh, tienes que tener una estructura... Diría Taleb, ¿no? Y este término tan malito, pero me gusta mucho, muy, lo más antifrágil posible. Claro. ¿vale? Entonces, pues bueno, prefiero tener clientes pequeños, prefiero vender pipas que vender barcos, la verdad. Sí, sí, sí, no, no, sí, lo has dejado, lo has dejado bien, claro. Y una pregunta, eh, teniendo eh, amigos y colegas y tal, ¿es mejor, o sea… ¿Es más llevadero o prefieres tener socios que no implique tanta familiaridad o amiguismo o lo que sea? Pues mira, mi socio es del pueblo tal. ¿Cómo, cómo es esa experiencia? Porque es verdad. Madre mía, ahora me falla a mí la cámara bueno, más. Ahora, ahora tienes la piel como Nicole Kidman, ¿eh? Sí. Ahora estás ahí en. ¿Eh? ¿Cómo, sí. ¿Cómo ves el, el tema socios en trabajo con amigos o gente muy cercana y demás? Es difícil, pero yo tengo suerte, la verdad, que Luis mí me complementa mucho. Luis mí es. Justo lo contrario a mí, o sea, muy tranquilo, o sea, es indulgente con las pulsaciones en reposo, o sea, veces <risa> pulsaciones por minuto. Y yo soy, <risa> yo soy dinamita, entonces nos llevamos muy bien. Eh, claro. Por ejemplo, Carlos, Carlos yo, eh, fue socio mío y eras trabajador de la empresa. ¿Vale? Eh, teníamos caracteres diferentes, chocábamos y al final, mira, los dos nos gustaba mucho esto, él entendía que quería trabajar en vez de dejarse de historias de empresa y quitarse de preocupaciones. Sí. Y, y bueno, eh, pero la realidad es que es difícil, ¿vale? Eh, yo ahora mismo solo estaría con Luismi, que es mi socio actual. <risa> si tuviera que emprender un negocio otra vez, sinceramente, ¿eh? ¿Lo haría solo eh, o lo haría con él? Porque, porque es difícil. Es difícil tener confianza en alguien, los egos. El ego es un tema muy complicado, como sabes... Eh, eh, también incluso complementarse que sean perfiles complementarios es difícil. claro bueno pero de, de todos aprende pero si de momento te va bien pues está está está súper bien sí sí yo ahora nosotros estamos contentos porque tenemos perfiles la verdad muy complementarios él tiene una, un perfil más tecnológico y más de back office yo tengo un perfil más comercial y luego él es más tranquilo más reposado y yo soy más impulsivo para lo bueno y para lo malo también bueno. o sea, es <risa> Vale, vale, vale. Oye, pues pues está bien. Pues oye, eh, Mr. Sonder, al final ya llevamos una horita y yo creo que vamos a ir cortando ya porque, vamos, me ha encantado la entrevista, ¿eh? tanto que es que tal. Por cierto, tu minuto de o spam de valor para decir todo lo que quieras, dónde te vas a encontrar, esa nueva iniciativa que quieres hacer que me ha gustado mucho y que me encantará ir. Cuéntame un poquito ahí de spam de valor, venga. Pues mira, eh, a ver, vamos a montar un podcast, eh, yo y mi socio y, y otro super vendedor, fucker de LinkedIn más, se llama vale. el podcast, es un podcast relacionado con las ventas B2B, se va a llamar Charlatanes, eh, vale. tú vas a ser el primer invitado, no se he dicho a estos dos, pero lo vas a escuchar en el podcast, va a ser el primer invitado. <risa> se van a enterar se van a enterar en la entrevista no van a decir ah, vale". <risa> sí, sí, estos son como los despidos cuando te enteras de que le van a echar eh, el y, y bueno y un poco de spam de valor realmente en lo mío lo que sí me gustaría que la gente se quedase en que el que, por ejemplo pues quiera montar un negocio online quiera emprender, ¿vale? o no esté contento con su trabajo o no tenga trabajo ahora mismo eh, sinceramente eh, mírate eh, mayoristas y fabricantes en España. Llámales. Eh, que te den un listado. Nadie te agobia con nada. Tú buscas un listado y empieza a buscar clientes. Es sencillo. Eh, ser representante. B2B es sencillo. No es nada fácil. Vale. Pero eh, no hay que apalancarse en tecnología ni que hay que gastarse 20.000 euros en marketing online ni nada. Hay que tener un cierto bagaje pero bueno eh, a nivel de inversión es, es mucho más eh, sostenible que otra, que otros negocios online la verdad bueno pues mira nos quedamos con nos quedamos con eso porque bueno es es, es nunca lo había escuchado y me parece súper interesante para la gente que está escuchando esto o sea que me encanta y luego puntocom o cómo que son del punto .com, el que tenga una tienda, por ejemplo para la gente de Savandiger, que sabes que somos también un poco ahí fan de, de, de este grupo. y para el que quiera para el que tenga una tienda online de, de multimarca, de los dropshipper y tal, pues ahí estamos y le nutriremos de los mejores relojes gafas, joyas y moda para bueno, su negocio Pues oye, mira, ahí dicho queda. Pues oye, David un placer y me ha encantado la entrevista ¿eh? Pues a mí me ha gustado mucho y oye eh, vamos a hacer, seguro hacemos cosas juntos, porque también tengo que decir a la audiencia eh, que eh, hace sentir muy cómodo a, a la gente y me parece que tú eres un copy de los de verdad. O sea, <risa> y, Gracias. Pues no, mira, y y me, me extiendo solo 10 segundos. De los de verdad quiere decir de los que tienes historias que contar de verdad, eh, no del copy del niño, del, del niño copy que tiene un piso compartido y vas y pone que es generador de contenidos. No, eh, tú has tenido, tienes un bagaje, yeah. te has pegado una paliza en el en marruecos, has hecho mil cosas y, sí. y oye, y, y estás aquí y, y además eres un gran contador de historias, o sea que sinceramente. So, eso es como dices tú, no venir, de, no venir de, del mundo online da otra visión, porque claro, los que no venimos del mundo online y hemos hecho miles de cosas, menos esto, es como aprender y demás, y claro, usas todo lo que tienes fuera para meterlo en esto, y bueno, creo que es una ventaja, y de ventaja. Me gusta trabajar tú. con gente que tenga cicatrices, a mí me gusta claro. trabajar con gente con, con cicatrices, claro. yo los que hayan venido, los, los buenos de cuna y los listos, y los de, te hago un asunto y consigo 50.000 seguidores en LinkedIn en seis meses, a mí esa gente me genera algo de rechazo, pero los que van con cicatrices, los que los que los que la vida les ha puesto en algún aprieto son los que los que me gusta hacer negocios y, ah. y, y hacer cosas la verdad pues está claro oye pues muchísimas gracias por el pirepo y nada nos vemos en charlatanes <risa> vale perfecto nos vemos ¿Vale? allí. venga os un abrazo chao